Hay unos vidrios lavandera, con cebollas amuchado, coladeras. Y yo tengo que pagar la renta de 20 años de vivir a toda prisa. Sueños que parecen longaniza, por lo largo y crudo de la vista. Chao, al Ridebelch. Me voy tocando todo el año. Si me molestas a otras partes y apagar lo que debo en un enganche Me voy cubriendo mis achaques, las parines que me pican los tanates La, la Me despido, no, no, no. mi hijo cae en el abismo, no, no, no, no, y si es que acá y cuando te pasan a buscar no, no, no, no, memoria universal no, no, verbo no, carnal Pura solidaridad 我問我 well, well, well.